Hey hey Caboomers, bienvenidos a lo más trendy de la semana. Comenzamos con uno de los videos más recientes de James Corden junto a Britney Spears en la última edición de su sección Carpool. Este video ha llamado la atención porque la misma Britney confiesa no saber de qué trata su legendario hit, Oops I Did It Again. Cuando estás con tus amigos siempre quieres ser el macho alfa, pero a este tipo lo alfa se le fue de las manos y terminó en un accidente más que obvio. Si crees que Usain Bolt es el hombre más rápido del planeta, definitivamente tienes que ver a este chileno tomándose una cerveza. Después de ver este video seguramente no querrás comer golosinas nunca más, porque te muestra todo lo que ha tenido que pasar la golosina para poder llegar a tu boca y te aseguro que el origen no te gustará del todo, te recuerdo que puedes ver este video y todos los videos completos aquí abajo en la descripción. En China otra maravilla arquitectónica ha sido creada. Esta vez se trata del puente de cristal más largo y alto del mundo, donde perfectamente puede pasar un automóvil sin problemas. Definitivamente este no es un puente apto para cardíacos. ¿Y tú te atreverías a cruzarlo? Si te gustan las películas de suspenso, seguramente ya viste el tráiler de Laro 3. Pinta un tanto interesante, pero es la misma historia de la primera película. Entonces, lo único diferente es que ahora sale de un televisor LED o LCD y no en uno de cajón antiguo. <risa> bueno, si te gustó esta nueva sección, dale con furia like para incluir esta nueva temática de manera permanente. Y si quieres recomendarme algún video para esta sección, mándamelo por Twitter o Facebook con el hashtag trendingkaboom. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio aquí en...